Las Hermanitas Calle son un dúo de música de carrilera colombiana conformado inicialmente por las hermanas Fabiola y Nelly Calle. Ambas nacieron en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia. Fabiola el 4 de diciembre de 1955 y Nelly el 4 de noviembre de 1959. Entre sus canciones más conocidas están La Cuchilla, La Gaviota Traidora y La Cruz de Palo sus padres Samuel Calle y Araque de Calle eran muy aficionados a la música. Ellos tuvieron nueve hijos, cinco mujeres y cuatro hombres, de los cuales todas las mujeres fueron cantantes. Cuando Nelly se casó en 1982 se fue a vivir a Estados Unidos, donde permaneció tres años, los únicos que las hermanas Calle dejaron de grabar. En los años 1960, la señora Tulia Araque llevó a sus hijas Fabiola y Nelly Calle a cantar a una emisora. Su actuación causó impresión en el compositor Israel Motato. A los pocos días grabaron con discos Refalo de Bogotá, pero según la disquera, las voces no concordaban. Así que Israel le insistió a Fabiola para que sea parte del grupo. Hicieron sus primeras grabaciones en discos Victoria, después pasaron a codiscos. Después firmaron una exclusividad con Discos Vergara durante dos años. Luego volvieron a Discos Victoria, donde también fueron exclusivas durante 18 años. Después regresaron a Sonoluz. Y por último, Discos Fuentes y Dago. Su primera presentación fue en Calarcá, por la celebración del aniversario de una emisora local. El 27 de febrero del año 2003 falleció Nelly Calle a causa de un cáncer por el cual estuvo en cama durante 16 meses. Fabiola no pensó en continuar el dueto, pero los medios y el público le recomendaron seguir con su carrera, así que Fabiola decidió continuar y hacer la segunda etapa de las Hermanitas Calle con su hermana menor, Sol Ángel, y volvieron a grabar con Disco Fuentes y posteriormente en Dago. Después hicieron un casting para encontrar el reemplazo de Nelly y a su juez seleccionada Mari Cañas, una mujer antioqueña con más de 20 años de carrera artística.